por celos con su pareja no que celos no celos no solo de celos también se dice que ella andaba en otro vehículo posible? exacto sí. Otro, pero, sé, sí. sí. me puede decir sí. que fue realmente lo que sucedió eh, si sí, ellos pensando eh, que querían tirar mi carro arriba y yo tengo que defenderme yo me voy a FN, que me mataran ¿Quién es? Eh, con el que ella andaba y la hija de ella yo ah. oh, pues que me matara entonces Tenía que defenderme, como de alugar,